Hoy hemos venido a visitar a Jesús Leal, que hacía tiempo y que teníamos muchas ganas de visitarlo. Jesús, ve aquí nos saludemos. ¿Cómo hemos pasado estos días de pandemia? ¿Qué tal? Pues la verdad que bien. Un poquito relajados y descansando, porque gracias a Pedro Sánchez y la epidemia esta, yo he cogido unas vacaciones. No nos, hemos también, no podía, ¿no? nos hemos relajado también. ¿Y cómo se ha tomado esta vuelta a las terrazas? ¿Se ha cogido con ganas, Jesús? Sí, la verdad que sí. Con, con ilusión y con muchas ganas de trabajar, más que antes. Así es que estupendo. estamos trabajando muy bien, todo va bien, la gente contenta. Guardando nuestros espacios y bien, todo bien. Bueno, pues te deseamos una feliz temporada. ¿Y qué tal si nos tomamos algo juntos? Eso es lo suyo, tomarse un buen gin tonic ahora, gracias. que es lo suyo, Puedo, para refrescarse un super, poquito super. y después Dios dirá. Claro que sí, Jesús, amantimos buena cara y aquí disfrutamos contigo en esta terraza tan bonita. Muchas gracias, Alima.